Me seguían fuera de mi casa. Me tomaron fotos a mí y a mi hijo. Llamaron para amenazarme de muerte y secuestro. Amenazaron con secuestrar a mi hijo. Mis imágenes fueron utilizadas públicamente para ponerme como vocero de Sendero Luminoso, lo cual no soy. Durante una intervención artística Ay, en el me y circularon sociales acusándome de senderista, a de esto empecé a recibir amenazas, tuve que eliminar mi cuenta y hasta cambiar el teléfono. La oficina donde solía reunirme con mis compas luego de las marchas empezó a ser vigilada por un hombre que se paraba fuera del edificio y grababa a quienes entraban y salían. Cuando le increpé se hizo el loco y se fue.